Aleluya, estaba bien como estaba, Aleluya eh, ¿Cuánto tienen hambre de la palabra del Señor? Pues vayan conmigo al libro de Lucas eh, Capítulo 13 eh, Lucas capítulo 13 Amén Si el es que está a su lado no tiene Biblia, comparta con la Escritura. Lucas, capítulo 13. Eh, tengo mi amigo Padilla. ¿Padilla está allí? Ok, está bien. Padilla me motiva a predicar mejor. Sí, sí Padilla es mi... Tú, tú sabes, cuando los, los, de, los de baloncesto están perdiendo, se levanta uno y comienza a gritar, ese es Padilla. Aleluya. Sí. No necesito más nadie para... Padilla está ahí conmigo, vamos Lucas 13, lo tenemos amén. Aleluya, nos vamos a gozar Versículo 6 en adelante Amén Lucas 13, versículo 6 en adelante Grite amén si lo tiene eh, La Biblia dice en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo Amén Dijo también esta parábola Tenía un hombre una higuera plantada en su viña Y vino a buscar fruto en ella y no la halló Y dijo al viñador He aquí hace tres años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no la hallo. Córtala, ¿para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondió, le dijo Señor Señor Déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la bone. Y si diere fruto bien, y si no, la cortarás después. Aleluya. Toda mano arriba, todo cerrado. Toda mano arriba, todo cerrado. Oramos a la presencia del Señor. Padre Santo, Dios bueno, Dios de gracia y misericordia, te doy gracias por el privilegio que me otorgas en este día de las madres, en este domingo, de hablar de ti, de hablar de tu grandeza. Te pido como siempre, no quiero hablar mis conceptos, no quiero hablar mis opiniones, quiero hablar tu palabra, tu revelación. Este pueblo no me vino a escuchar a mí, te vino a escuchar a ti. Por tanto, te pido que unja mi labio como canal de bendición para poder transmitir esta revelación. Y mientras yo predique que tú salve, que tú sane, que tú liberte, que tú restaure, que cambie tristeza en alegría y llanto en baile y que esta palabra marque la vida de alguien en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya. Alguien grite Amén. Amén. Pueden tomar asiento. En esta tarde, eh, gloria a Dios, Gloria a Dios. vamos a llegar, amén. Eh, en los minutos que eh, Dios me dé y el Espíritu Santo me de hablarle en esta tarde, eh, quisiera predicarle bajo el tema me dieron un año más. Dile al que está a tu lado, te dieron un año más. Parece que se lo dijiste a la persona equivocada, dícese a la otra persona, dile, te dieron un año más. Amén. Amén. Jesús. Hen Henry Ford, Henry Ford dijo en una ocasión, fracaso. Es sencillamente la oportunidad de comenzar de nuevo, pero esta vez más inteligente. Lo repito una vez más. Fracaso es sencillamente la oportunidad de comenzar de nuevo, pero esta vez más inteligente. Napoleón Geo, otro autor, declaró y dijo, tu oportunidad grande puede estar donde te encuentras ahora. Ok, lo voy a repetir. Tu oportunidad grande puede estar donde te encuentras ahora. Amen. Una, eh, otro autor declaró, dijo, Una persona pesimista ve la dificultad en cada oportunidad, pero una persona optimista ve la oportunidad en cada dificultad. gracias. Y mi último autor dijo, el único lugar donde oportunidad no se puede hallar es en una persona con la mentalidad cerrada. I can go home with that one. El único lugar donde oportunidad no se puede hallar es en una persona con la mentalidad cerrada. Por eso si usted estudia el mensaje de Cristo, Cristo tenía dos mensajes. Un mensaje era para los que no le servían al Señor. Y el otro era arrepentimiento que era para los fariseos. Ay, gracias, Señor. Predicador, sí. Porque arrepentimiento o arrepentirse significa tener un cambio de mente. Ay, gracias. ¿Tú sabes cuánta gente sentada en nuestras iglesias necesitan arrepentirse? No convertiste, tú te conviertes. Aleluya. Cuando no le sirve al Señor, arrepentimiento es que Dios cambia tu pensamiento. Ay, gracias, Jehová. Pero el único lugar donde oportunidad no se puede hallar es en alguien que tenga la mente cerrada. Si se dieron de cuenta, en los cuatro dichos que hablé sobresale la palabra oportunidad. Alguien diga oportunidad. Alguien diga oportunidad. Amén. Eh, mientras eh, estudiaba para este mensaje eh, logré chocar con una historia que me llamó la atención. Y, y la historia dice así rápidamente había un hombre eh, rico, anciano que tenía cuatro hijos Tenía cuatro hijos y, y el anciano llama a los cuatro hijos porque él le quiere dar la herencia a uno de ellos Pero de la manera que lo va a hacer él le dice a los cuatro hijos a cada uno le voy a dar cinco granos de arroz Aleluya So, le dio al primero cinco grano, al segundo cinco grano, al tercero cinco grano y al cuarto cinco grano Y él dijo el mejor que lo invierta se queda con herencia so, so el, primer, el, primer, el primer hijo no, no tuvo mucha importancia dice la historia que botó los cinco granos Y dijo al fin de los cinco años compro cinco granos más y papi no se va a dar de cuenta de la diferencia El segundo hijo se comió los cinco granos Aleluya uh, Se comió los cinco granos y dijo al fin de los cinco años compro cinco granos más Y papi no se va a dar de cuenta de la diferencia El tercer hijo puso los cinco granos en una cajita Y todos los días oraba por los cinco granos Y el último, el menor, sembró los cinco granos oh, yeah y cosechó y, y sembró y cosechó Y al fin de los cinco años tenía su propia finca Ay, ay, ay. Algunos se pusieron serios cuando yo dije sembrar Hay una bendición mi gente en sembrar Déjame darle mayordomía 101 entre comillas Para que usted entienda y te saque un gloria a Dios Tu diezmo te preserva los 90% lo voy a repetir más suave, tu diezmo preserva tu 90% pero tu ofrenda multiplica los 90. Lo dejo ahí, gracias Señor. Por eso yo me río, yo me río cuando las personas le están orando al cielo. Señor en Aleluya aumenta mi finanza, Señor aumenta mi finanza. Si usted está orando para que su finanza crezca, deje de orar. Este predicador está loco. No, lea su Biblia. La Biblia no dice el que ora cegará. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Muchas gracias, usted lee conmigo, aleluya Usted puede orar todo lo que usted quiera y el cielo se queda cerrado Pero Malaquía 3.10 dice, aleluya Trae los diezmos y la ofrenda al la y haga abundancia Sino que pruébame en esto, sino que abriré la ventana de los cielos Ay gracias Jehová de los ejércitos Soy el último hijo aunque vio, aunque los primeros tres vieron la semilla pequeña Él agarró la oportunidad y la sembró Déjame hablarle unos minutos en esta noche, en esta tarde Bajo esa palabra oportunidad Déjame correr por la Biblia de algunos hombres y mujeres Que agarraron la oportunidad Hay un hombre que nosotros leemos mucho se llama Bartimeo el Ciego Bartimeo el ciego agarró la oportunidad porque era ciego y escuchó hablar que Jesús estaba por ahí Ay gracias Señor Ahora yo no sé si usted ha analizado aleluya en la antigüedad y en el tiempo de Bartimeo Él era mendigo, él pedía limosna, él pedía dinero y había una ley en la antigüedad Que cuando alguien te daba limosna tú tenías que gritar el nombre de esa persona por dos millas Ok lo voy a repetir Cuando alguien te daba limosna Tú tenías que gritar el nombre de esa persona Dos millas diciendo Esta persona me dio limosna Pero ahora Bartimeo comenzó a gritar En nombre de Jesús Y Jesús todavía no le había dado nada myself. Él comenzó a gritar Jesús hijo de David Ten misericordia de mí y Jesús todavía no había hecho el milagro. Yo no sé si hay alguien en esta casa que se atreva a gritar por su milagro que viene de camino. Okay, gracias gracias, pastor Habrá alguien que diga vine enfermo Pero voy a adorar como si la enfermedad Ya me is Vine con problemas Pero los problemas se tienen que ir Yo vine con situaciones Pero voy a gritar en nombre de Jesús Hasta que Jesús haga algo A mi favor Alguien grite oportunidad so, Un ciego, Bartimeo Escuche gritaba hijo de David Ten misericordia de mí Lo repito una vez más un ciego Un ciego vio lo que la gente con vista no vio Él agarró la oportunidad Tú sabes quién también agarró la oportunidad eh, eh, es, la, la llaman la mujer con el flujo de sangre A, a mí me encanta esta historia Porque este es uno de los mensajes Que usan muchas veces en nuestras campañas de damas y ay gracias señora y, y me hacen el drama a mí yo me río con el drama que hacen, aleluya, porque eh, muchas veces, casi siempre, las personas que hacen el drama de la mujer de flujo de sangre me la tiran al piso, me le dan unos puños, me la empujan. Lea su Biblia, mi gente, lea su Biblia. Eso no sucedió. Ay, gracias. Este, eh, la Biblia no dice que la empujaron. Primeramente, tú tienes que entender algo. Tú tienes que entender que esta mujer tenía flujo. De sangre uh -huh. y el libro de Levítico dice que una mujer con flujo de sangre es inmunda Ay gracias Señor entonces déjame darle el drama de Moisés Santana para que usted entienda Aleluya ella se levantó una mañana y ella dijo si tocare el borde de su manto seré salva y Ella no dijo sana ella dijo sal Va se miró el espejo Escuche se miró el espejo y dijo Si tocar el borde de su manto seré salva Se salió de su apartamento Aleluya cerró la puerta Y cuando comenzó a caminar Comenzó a gritar inmunda soy Porque una persona que era inmunda Tenía que gritar So qué tú crees que la gente Hacían Ay, Gracias Señor cuando ella declaraba su debilidad, la gente se le salían del medio. Ay, qué gracia. So, esta mujer usó su enfermedad para alcanzar su milagro. Ok, gra gracias, gracias, gracias. Eh, ella dijo, esta debilidad la que yo tengo, la voy a gritar. Y yo me imagino que todos se salían del medio porque una persona que tocara a una mujer inmunda se convertía. Ay gracias Jehová so ella, ella, ella agarra, ella toca el borde del manto Y Jesús hace la pregunta ¿Quién me ha tocado? Uh. Ah, ministros, aleluya Y los discípulos le dicen Jesús ¿Qué clase de pregunta tú estás haciendo? Aquí todos te están tocando y Jesús dijo no, no, no, no, no, este toque fue algo terrible, este toque fue algo especial. Eh, parece que la persona que me tocó, aleluya, sacó algo de mí que no tenía que salir todavía. Ah, me están mirando, eso me gusta. Ah, predicador que tú dices, ella dijo si lo toco seré so Jesús yo me imagino que comienza a meditar y dice espera la persona que me tocó ya me vio crucificado okay. la persona que me tocó parece que conoce Isaías 53 mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestro pecado el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos, no hay gracia ella agarró la oportunidad Cuatro leprosos, cuatro hombres cargando un paralítico, agarraron la oportunidad. Usted sabe la historia. Cuatro hombres cargando el paralítico, dice la Biblia, que fueron a donde estaba Jesús. Amén. Y cuando llegaron al culto, no había espacio. Cuando llegaron al culto, había tanta gente. Aleluya. Y dijeron: Pero un momento, no hay espacio por la puerta. Si fueran cristianos del 2016, me dejan el paralítico allí y se van para la casa. Gracias. Si fueran cristianos de hoy en día, no, no hay, tratamos, tratamos, no pudimos, vámonos para la casa. Pero cuando tú eres una persona determinada, ay, gracias Jehová, y tú quieres ver un milagro ocurrir, tú haces lo que tú tengas que hacer. Gracias por dos que levantaron la mano ellos dijeron no hay espacio por la puerta pero hay un techo y vamos a romper el techo de la casa habrá alguien determinado en esta mañana una persona que diga yo vine determinado a no salir como entré en este domingo yo vine determinado, aleluya, a salir diferente y si tengo que hacer lo que tenga que hacer lo voy a hacer para lograr mi milagro alguien grite oportunidad ¿Tú sabes quién también agarró la oportunidad? Una mujer con una caja de alabastro. Esta historia me gusta, mírenme ahora. Porque esta mujer, escuche, ella sabía dónde se estaba metiendo. Ella sabía, escuche, ella sabía que donde estaba Jesús había un fariseo. Ella sabía que donde estaba Jesús había escribas. Ella sabía que donde estaba Jesús Habían criticones Habían chismosos sí. nadie, nadie quiso adorar a Dios Ahí está bien Sí porque donde está Jesús Hay gente que están para criticar Todo lo que hace Jesús Entonces ella llega Pero ella no llega con las manos vacías Ella lleva con un frasco Aleluya Un perfume y dice la Biblia, aleluya, ella trae el perfume. Y yo tuve que analizar qué clase de perfume ella tenía. Era un perfume nardo. Y, y el nardo estaba mezclado con mirra. Ahora escuche, cuando yo comencé a analizar la, la planta, mírenme ahora que voy a ayudar a alguien, la planta de nardo, aleluya, es, aleluya, sembrada en Asia. En Asia. Entonces cuando esta planta eh, comienza a producir y a soltar la aroma Escuche, escuche Y comienza a soltar la aroma Se dice que ciertos animales a hueler la aroma le da deseo de tener intimidad Lo repito Ciertos animales a hueler esto le da deseo de tener intimidad con su pareja pero ciertos animales cuando huelen esta aroma se enojan. Ya, ya mismo te hago brincar, ya mismo. Yeah. So, ella es un perfume de naldo mezclado con mirra. Y la mirra según el libro de Levítico es incienso. Y incienso es adoración. So, en palabras hispanas para que me entienda, ella tenía una caja de adoración y lo rompió sobre Jesús. Por eso, aleluya, yo siempre digo, si tu adoración no molesta a nadie, no es adoración. ah porque hay ciertas personas que cuando tú comienzas a gritar y adorar te miran de arriba abajo, dice, espérate un momento, porque tú estás gritando tanto. Este es domingo, aquí no se grita, aquí no se salta. Ale, ay, gracias Selva que está conmigo. Hay ciertas personas que cuando tú comienzas a abrir tu boca te miran y dice, aleluya. ¿Qué le pasa a esa persona? Tú no sabes lo que Dios ha hecho con esa persona y como tú no sabes lo que... Yo quisiera tener como 50 de ustedes que sepan lo que estoy hablando Aleluya Si tú tienes que gritar, grita Si tienes que brincar, brinca Si tienes que saltar Que se enoje, que se quiere enojar Ellos no te salvaron Ellos no te sanaron Ellos no te libertaron El que te libertó se llama Jehová de los ejércitos El que te sanó se llama Jesús de Nazaret Habrá alguien que le dé gloria a Ah, sacude a alguien dile Abre tu boca en esta tarde Él es merecedor de ser alabado Él es merecedor de ser glorificado Si tú supieras como yo estuviera el año pasado Él es merecedor de ser exaltado en este día ¿Dónde está la gente? Que en esta tarde puede abrir su boca Y darle gloria y honra al rey ¡Uh! So, so, me, me, me gusta la escritura, Sierva, porque ella no abrió su adoración. Dice, y quebrando el frasco, no lo abrió, lo rompió. El predicador, ¿por qué lo rompió? Porque si lo abre, alguien se lo puede cerrar. Ok, le predico a ellos. Si ella abre el frasco, alguien le puede poner la tapa. Pero rompiendo el frasco, todo en la casa tenían que hueler. Aleluya. Habrá una mujer conmigo en esta tarde. Que diga, todo en esta casa van a escuchar lo que Dios está haciendo conmigo. Aleluya. Uh. Pero escuche, escuche. Si usted lee bien la Biblia, dice que la casa que ella entró, es de un hombre llamado Simón el leproso ah, uh, No el que tenía lepra oh, Por eso la Biblia se, se lee pausadamente Simón el leproso La Biblia me está diciendo que todavía tiene lepra La pregunta es si Jesús está en la casa ¿Por qué Simón todavía tiene lepra? Aquí viene la contesta. Porque cuando Jesús llegó, la Biblia dice, y Simón se quedó sentado. La Biblia amplificada, aleluya, en inglés dice, que estaba reclinado. ¿Cuántos de ustedes tienen esa silla reclinadora en su casa? Que se tira para atrás. Esa silla a mí no me gusta. I can get in them, I can never get out of them sí, Quédate ahí unos minutos Unos minutos es que so, Jesús está en la casa Y Simón Tirado para atrás Como que las cosas no es con él Él necesita un milagro Y él tirado para atrás ¿Sabe cuánta gente Jesús estando en la casa? Y ellos necesitan un milagro. Y ellos mirando los pájaros que vuelan, no mira a nadie, mira el predicador. Sí, hay, hay dos o tres que llegaron aquí porque el día de las madres necesitan un milagro y todavía no abierto la boca. Necesitan un milagro y todavía no. Gracias Sierra que está conmigo. Yo rehúso que Jesús esté en la casa y yo no haga nada para agarrar. La... Habrá alguien que esté conmigo en este lugar. Ah, sacude el que está todo el día. Al algo, al algo, al algo, al algo, al algo. Tú le puedes salir de este lugar igual. You, you gotta do something. Tiene que ser algo, tiene que ser algo para agarrar la... Atención de Jesús se, se escuche Él tiene lepra Él tiene lepra Llega esta mujer Abre el frasco Unge a Jesús Y él la critica Espérate un momento Espérate, espérate. ¿Cómo tú te atreves a criticar mi adoración? Si tú todavía tienes lepra Déjame darle un estatus de Facebook para aquello que le gusta La persona que te critica está en peores condiciones que las tuyas Gracias, gracias, gracias so, Ella agarró la oportunidad, tú sabes quién también agarró la oportunidad, la llaman la mujer cananea. Sí. Ella, ella grita, escucha, ella grita, hijo de David, ten misericordia de mí. Y si usted lee la escritura como yo, se da de cuenta que Jesús no le hizo caso. Jesús no lo hizo caso Jesús la ignoró De momento los discípulos le dicen a Jesús ¿Tú quieres que la despidamos? Ay, ay, ay ¿Quieres que la sacamos de aquí? En palabras hispanas para que me entienda. Ella está haciendo mucho ruido Nosotros no estamos acostumbrados A escuchar gente gritar el domingo Gracias, un amén, gracias, gracias. Ella vuelve y grita, Jesús, socórreme. Ah, ah, ahora Jesús va donde ella y mira lo que Jesús le dice. No me es lícito. Dale el pan de los hijos a los perrillos. Espérate un momento. La primera vez me ignoraste. Y ahora me dice... Que el valor que yo tengo Es el valor de un perrillo Si fueran cristianos de hoy en día Se descarrían Ok, sigo para acá, sigo para acá Si Jesús le dice eso a cristianos de hoy en día Entregan el puesto, entregan el llamado Dicen no voy a predicar, no vengo a la iglesia más nada Pero ella le dijo a Jesús en palabras para que me entienda Ella le dice a Jesús Jesús, Jesús, escúchame No necesito el pan completo Estoy tengo ganas de predicarle a alguien de verdad. Pero si me das una migaja, es suficiente para que algo ocurra. Habrá por lo menos 100 de ustedes que digan, dame un poquito, nada más. No necesito el pan completo. Pero si me das un poquito de tu presencia, las cosas van a cambiar. Si me das un poquito de tu presencia, mi esposo se convierte. Si me das un poquito de tu presencia, algo tiene que suceder. Yo necesito que alguien en esta casa pueda declarar: dame un poquito, dame un poquito, dame un poquito. I don't need the whole bread. I just need a breadcrumb. Oh, yeah. No necesito el pan completo Solamente migaja Déjame hablarle al súper espiritual Déjame hablarle al que habla más lengua que Pablo Sí, porque hay gente que Tú sabes lo que yo siento Migaja Lo voy a repetir lo que la Iglesia experimenta son migajas de su presencia. Ok, gracias por una que Está bien, sí. No hay nadie que pueda resistir el pan completo. Gracias. Por eso, pastor, yo me río, yo me río muchas veces cuando yo escucho evangelista tratar de manipular la, la, la Iglesia cuando dice, mira, se metió la gloria. ¿Que, que se metió qué Se metió la gloria tú sabes lo que sucede si la gloria de Dios Se mete en nuestro servicio Hello estamos aquí Si la gloria de verdad Se metiera en nuestro servicio Nadie toca Nadie canta Nadie predica Gracias ok está bien na, na, Nadie se queda de pie Porque la gloria te hace postrar de cara al piso Ay ay ay. Uh, you ain't ready. No estamos preparados para recibir la gloria de verdad. Aleluya. Porque si la gloria, oh, no me, aleluya, yo no me estoy inventando. Pregúntale, aleluya a Salomón. Cuando la nube de Jehová se metió en el tabernáculo. Él dice que los, aleluya, los sacerdotes no pueden administrar. We ain't ready. We, we ain't ready. Nosotros no estamos preparados. Lo que nosotros estamos sintiendo son. Y con esa migaja. Y con ese poquito. A veces los queremos morir. Ay, gracias. Oh, déjeme darle Biblia. La Biblia dice que Ezequiel, un ángel lo tocó. ¿Dónde está? Un ángel lo toca. Y dice Ezequiel: Por poco me muero. eso fue un ángel. Imagínate si su gloria se mete de verdad Yo no sé si usted ha experimentado Una presencia que le ha tenido que decirle a Dios Maná Ok gracias Dos o tres lo tienen que pedir Yo sé lo que estoy hablando Aleluya Donde tres. Aleluya, en el 2013 estando en un campamento de jóvenes Yo le tuve que decirle a Dios I can't handle no more No, no puedo, no puedo más con, con lo que estoy sintiendo Por poco memoria. Aleluya Lo que estamos sintiendo son migajas pero ella agarró la oportunidad Les puedo dar todas las notas de hombres por la Biblia, Ciegos, gente leprosos que agarraron la oportunidad Ahora, eh, ahora, ahora escuche eh, Porque muchas gentes le han dicho a otras gentes Ya, ya perdiste la oportunidad Ya la oportunidad te, te pasó ¿Qué tú haces, predicador? ¿Qué yo hago cuando alguien me ha dicho que ya no tengo oportunidad? Sí, porque la gente son una quita fe. Déjame quitar el veto. Sí, hay gente que le gusta quitar. Ya, ya, ya no hay remedio. Ya Dios no te va a usar. Espérate un momento. La Biblia dice que los dones que Dios da. son irrevocables amén, amén. ay gracias señora ¿Qué yo hago, ¿Qué yo hago cuando pienso que he perdido la oportunidad le tengo buena noticia a como 20 de ustedes en este día si te han dicho a usted que usted ha perdido la oportunidad en esta tarde la oportunidad te agarra a ti uh, déjame darle biblia hay una mujer encorvada por 18 años. Ella no fue donde Jesús, Jesús fue donde ella. Ay, gracias hay un hombre paralítico en el estanque de Bethesda por 38 años él no fue donde Jesús Jesús fue donde él hay un hombre en la sinagoga con la mano seca él no fue donde Jesús pero Jesús fue donde él hay una hija de Jairo ella no fue donde Jesús pero Jesús fue donde ella hay una viuda de Naín que su hijo se le acabó de morir ella no fue donde Jesús pero Jesús fue donde ella y hay un Lázaro en la tumba, ay gracias Él no fue donde Jesús Pero Jesús fue Donde Él y les tengo Buena noticia a los que están aquí Si tú crees que has perdido la oportunidad En este día de las Madres, llegó la oportunidad a La iglesia de la Biblia para agarrarte Y cuando Jesús te agarra Aleluya Habrá alguien que diga Agárrame Jesús, agárrame Agárrame, agárrame, agárrame si tú crees que has perdido la oportunidad, hoy la oportunidad te agarra a ti. Ahora, escucha, escuche de, de todos los ejemplos, todos los ejemplos que, que te di. Me gusta, aleluya, la historia de la hija de Jairo. Amén. ¿Sabe por qué? Porque la historia de la hija de Jairo está en el mismo capítulo con la mujer de flujo de sangre. Same chapter. Los mismos versículos. Ahora escuchen. La mujer de flujo de sangre tiene el flujo por 12 años. La niña. Cuando nació la niña, nació el flujo. Cuando murió la niña, murió el flujo. Pero, pero, pero escuche, eh, eh, escuche. A mí me gusta enseñar algo. Aleluya, porque la escritura hay que leerla. Eh, ven acá, eh, tengo confianza con él. Ven acá. You, you eh, mira lo que sucede. Eh, get behind him, get behind him, get behind No, this way, this way. Mirando hacia allá, you behind Mirando hacia allá, mirando hacia allá. Mira lo que sucede. La Biblia dice que la mujer de flujo de sangre tocó a Jesús. Tócalo. Y dice, y Jesús tocó la niña. El padre tocó a Jesús Jesús toca a los hijos El adulto toca a Jesús Jesús toca la juventud Por eso hay dos o tres padres diciendo Jesús ¿cuándo vas a tocar mi hijo Cuando tú lo toques a él Ok gracias Adulto. Cuando Jesús va a tocar la juventud, cuando tú comiences a tocar a Jesús no. Aleluya, Jesús se va a encargar de tocar la próxima generación Hace falta dos o tres adultos que cuando salgan de aquí digan Voy a tocar a Jesús, lo voy a tocar Yo necesito que él toque a mi hijo, pero tú lo tienes que tocar primero Ahora, ahora escuche, Jesús, Jesús llega jesús llega a casa de jairo y, y, y dice eh, los cuatro evangelios los cuatro evangelios eh, hablan de esta escritura pero solamente el libro de mateo si no me equivoco en el libro de mateo dice que cuando jesús llegó hay músicos tocando desde cuándo se celebra <ríe> la muerte de alguien tocando y eso me, me hizo pensar porque sabes algo hay ciertas personas que están contentas que tu visión está muerta hay ciertas personas que están alegres que lo que Dios te prometió no se está viendo cumplir ay gracias pero ¿sabe lo primero que hizo Jesús? sacó a los músicos ¿no te necesitamos ahora? ahí está la puerta Jesús dice esto segundo ella no está muerta Solo eres. espérate. Y algunas gentes se rieron. ¿Sabe lo que hizo Jesús? Lo sacó del cuarto también. Sí, porque toda persona que no cree en tu palabra profética, sácalo del cuarto. Ok. ¿Tú no crees lo que Dios me dijo? There's the door. Ahí está la puerta. Yo, no, yo, yo necesito gente en este cuarto que crean. Ahora yo, yo voy más allá porque la experiencia de la resucitación de esta niña era para los doce discípulos, pero Jesús se llevó tres. ¿Por qué se llevó tres? Mi lógica. Los otros nueve tampoco creyeron. Con todo respeto, todo respeto. Ministros de la casa, pastores de la casa, todo líder que no cree en la visión de la casa. Hay que sacarlo del cuarto estamos aquí eh, gracias gracias sí sabes algo sabes algo porque hay gente que quieren ser parte de la junta de la iglesia no para el crecimiento son averiguados they're nosy ellos quieren saber todo, qué se hace con las ofrendas, qué se hace con los diezmos, qué se hace con esto, qué se hace con aquello. No mire a nadie, míreme a mí. No hacen nada en todo el año, no hacen nada. Solamente critican, critican las popuzas. Criti aleluya, gracias, gracias, gracias. Critican todos, aleluya. El culto está cogiendo, tomando mucho tiempo. Cuando el predicador se va a acabar? ¿Lo critican? No comen y no dejan comer tampoco. Yo sé lo que estoy hablando, son 35 años en esto Fui, Soy hijo de pastor, yo sé lo que se menea Aleluya, hay personas, aleluya Que lo que quieren estar, es aleluya, no es para el crecimiento Pero yo declaro en esta tarde que toda persona Que no esté alineada a la visión de la casa Ahí estará Hello, estamos aquí Ahora Jesús, entra al cuarto Jesús entra al cuarto con tres discípulos, con mami, papi y una niña que aparenta estar muerta. Y Jesús dice, talita cum, que la Biblia en español, la Biblia en español dice, niña a ti te digo. Pero la Biblia original dice de esta manera, niña que está envuelta en el talí. Que es el talí, el manto de la oración. Ah, yeah, yeah I'm, I'm ready to preach now. Es, es el manto de la oración y todo judío que tiene el manto de la oración sabe que en el manto de la oración, oración, hay 632 promesas. My God, I wish I had somebody here with me. Son palabras hispanas, niña que está envuelta en la promesa. Yo no sé si hay alguien que tiene promesa en esta casa No sé si hay gracias Sacude a alguien, dile estoy envuelto en una promesa Aparentemente veo, estoy, se ve que estoy muerto Pero la promesa me va a resucitar Aparentemente las cosas se ven malas Pero la promesa me va a meter vivo ¿Dónde está la iglesia que tiene promesa? ¿Dónde está la mujer que tiene promesa? ¿Dónde está el hombre que tiene promesa? ¿Dónde está el joven que tiene promesa? Habrá alguien que sacude a alguien, dile tengo promesa tengo promesas Trabajando lo bochata rabayasa. Aleluya, aleluya. Alguien tiene que gritarlo. Tengo promesa. Tengo promesa. Tengo promesa. Mi casa tiene promesa. Mis hijos tienen promesa. Mi esposo tiene promesa. Y lo que Dios dijo, Él lo va a hacer. Él no miente. Él no se arrepiente. Alguien tiene que agarrarle esta palabra. En este día tengo promesa. Alguien grite, tengo promesa. Ah, tengo, uh, tengo promesas. I got a promise. Uh, escuche, escuche que uh, cuando usted busca, uh, sí, señor, cuando usted busca la palabra promesa en el diccionario, el diccionario web se dice que promesa. Es una garantía uh -huh. Gracias por un amén Promesa es una garantía Ahora, ahora yo por muchos años Siempre sabía la definición de garantía Pero tú sabes cuando yo vi La, la palabra garantía activarse Unos cinco años y medio atrás Escuche, unos cinco años y medio atrás Eh mi esposa cuando era mi novia se dejó tocar por Dios Y me compró un iPad Estoy llorando que Dios la toque de nuevo O sea son cinco años y medio ¿Saben cuántos iPads nuevos han salido por ahí? Pero escuchen Ella me va y me compra el iPad Y estamos en Best Buy Y vamos a la registradora Y cuando voy a pagar, ella va a pagar Aleluya el hombre le pregunta: ¿Quieres comprar la garantía también? It's a warranty, but it's a guarantee. Y yo dije: sí, ¿cuánto sale? Sale como 100 dólares para tres años. Pues vamos a comprar la garantía. La compramos y trajo un panfleto, un manual. Y yo comencé a leer el manual: ¿para qué es la garantía? Y comencé a leer, y el manual me decía: la garantía es por un por si acaso. Por si acaso se rompe Por si acaso se daña Se devuelve a la factoría Y te dan uno nuevo. Por eso Dios te da promesa Por si acaso tú te rompes Ok gracias porque lo recibieron Por si acaso tú te dañas te devuelven de nuevo a la factoría y te hacen a alguien debería gritar gloria a Dios porque con todos los errores que has cometido tienes garantía de que Dios va a hacer algo my ¡Oh, God yeah, yeah, yeah ¿dónde está la iglesia que tiene promesa? ahora ahora eh, seguir leyendo el manual lo seguir leyendo Ok, es un por un por si acaso, por si acaso se daña, por si acaso se rompe. Seguí leyendo y después lo próximo que me dijo el manual, eh, me explotó la mente. El manual me dijo, la garantía no es para el producto. Let me read that again. La garantía no es para el producto. Yo dije, el producto no sirve La, El manual me dijo La garantía es para el nombre Sobre el producto yeah. So, so a, a, Sister, agarré el iPad Y lo viré al revés Y hay una manzana <laughs> Y dije, espérate Apple, Macintosh los que saben de computadora saben que la mejor computadora en el mundo. Everyone wants a MacBook. So, la compañía, escuche, la compañía Mac tiene que ofrecer la mejor garantía porque el nombre de la compañía está envuelta en el producto. I'm going to say that slowly. <laughs> El nombre de la compañía está envuelta en el producto Y cuando yo busqué la palabra garantía en hebreo La palabra garantía en hebreo significa reputación so, so, so, so. So, La compañía tiene que ofrecer la mejor garantía Porque la reputación de la compañía está Oh, I wish I had somebody quisiera tener. Por eso, si eso es verdad, para una computadora, eso tiene que ser verdad para el Rey de Reyes. Y el Señor, por eso, si Él te dio una promesa, Aleluya. La reputación del cielo está sobre el producto. Alma, alguien debería Gritar gloria a Dios Él tiene el nombre Sobre todo nombre Se llama Jesús Que es respetado en el cielo Es respetado en la tierra Es respetado en el infierno Alguien debería gritar gloria para eso Si Dios te dio una promesa Él la tiene que cumplir Porque la reputación God has a reputation to keep. tiene una reputación de mantener a ah, predicador dame biblia así te voy a dar biblia para aquellos para aquellos que les gusta la biblia está moisés en el desierto y dios le dice a moisés salte del medio que voy a matar a este pueblo y te voy a dar uno nuevo y yo me imagino que moisés se le puso en la cara a dios tú no puedes hacer eso ¿Por qué yo no puedo hacer eso? Porque tu reputación Déjame decirlo como dice la Biblia ¿Y qué dirán vuestros enemigos? ¿Que lo sacaste de la esclavitud? ¿Para matarlo aquí en el desierto? Si tú prometiste tierra que fluye leche y miel Uf, Yo me voy a gozar solo por eso toda palabra que Él me dijo que iba a hacer conmigo Él la tiene que hacer Porque el nombre de Dios está envuelto sobre ti El nombre de Dios está envuelto en ti El nombre de Dios está vuelto sobre esta casa Alguien grite promesa Ahora, Sister Patty A los seis meses de tener el iPad A los seis meses Estoy predicando en Hartford, Connecticut, una campaña de dama caballero. Y a mitad de mensaje el segundo día, se me cayó el iPad al piso. Lo agarré. Power. Power. Yo dije, no lo cargué. I didn't charge it. Fui al hotel el sábado. Charged it all night. Woke up Sunday morning, el domingo Pero me recordé Me recordé que tenía garantía Solo lo primero que hice el lunes Después de abrazar a mi esposa Le dije, baby, I gotta go to the Apple store Tengo que ir a la tienda de manzana Cuando voy a la tienda de manzana Sale el representante sin decir nada yo le dije al representante ah, No sirve No prende Se la di, no me dijo nada Fue a la parte de atrás de la tienda Sacó uno nuevo Me lo entregó en la mano y me dijo Have a nice day Él no me hizo Ninguna Pregunta él no me preguntó dónde cayó, por qué cayó. ¿Ves? Solamente los pentecostales son los que hacen preguntas: ¿Con quién caíste? ¿Por qué fallaste? ¿Con quién fallaste? Mira, Dios no hace preguntas. Ah, la Biblia dice: un corazón con Cristo y humildad. Alguien debería gritar gloria a Dios por eso en este lugar. Dios no te hace pregunta Él te perdona. Él te Perdona porque tiene promesa ¿Quién tiene promesa? ¿Quién? ¿Quién tiene promesa? En esta casa uh, Alguien debería darle gloria a Dios Alguien debería darle gloria, gloria, gloria. Te voy a dar 30 segundos porque cuando fracasaste, él no te hizo ninguna pregunta. Porque cuando cometiste los errores, él no te hizo ninguna pregunta. Simplemente llegaste y Él te perdonó. La mansa de lo siento, lo siento, lo siento. Yo necesito como 50 de ustedes que abran la boca. Los que tienen promesa, dile de gracias, gracias. Gracias por la garantía. Gracias por tu reputación. Gracias por tu nombre. Gracias por lo que me prometiste. Gracias, gracias. Promesa. Promesas, promesas, promesas Niña que yeah, así señor Niña que está envuelta eh, Let me get the keyboard player, I'm done I got a train to catch ya mismo eh, Ella no fue donde Jesús Jesús fue donde ella Lucas 13 Lucas 13 Estoy terminando Lucas 13 Hay un dueño Hay un viñador Y hay una viña El dueño va a, una, a la viña Con el viñador Y le dice al viñador Por tres años Vengo a buscar fruto en ella. Y no hallo nada. Vamos a cortarla. ¿Para qué sigue usando la tierra? Y el viñador le dice al dueño, espérate un momento. Vamos a darle. Una oportunidad más uh. Escuche Yo siento a Dios grande Vamos a darle Un año Más ¿Sabes algo? Mi, mi lógica Me enseña Que aquel dueño Tenía muchas piñas Pero me gusta que este viñador No buscó la viña que estaba produciendo Gracias Padilla, viste, llegó, llegó Padilla, llegó Sino que el viñador Escoge la viña que nadie quiere Ay. hey, I feel, him in here. I feel him in here fácil buscar viñas que están produciendo pero dios está buscando una iglesia que busque viñas que nadie quiere sí. es, es, es, es muy fácil es muy fácil es muy fácil meterte a la pecera de otro sí. Es, es muy fácil, es muy fácil Meterte a la iglesia de otro. Pero Dios está buscando una iglesia Que se meta en las esquinas Gracias, Selva ¿Cuándo fue la última vez que les hablaste a un drogadicto? ¿Cuándo fue la última vez que le hablaste a un alcohólico? Cuando fue la última vez que visitaste, aleluya, le to, hablaste con una prostituta, alguien que, una viña que nadie quiere, aleluya. El viñador no está buscando viña que produce, él está buscando una viña que nadie quiere trabajar con ella. Ay, Salanda, la bacata, la musa. Oh, no, no, nos no estamos predicando los unos a los otros.